en Way, -y B, E E E 0% -e -e. yeah. ciento... yeah. eh. Ya no sé cómo decirme yeah. lo que siento. Esa piba se dañó, mis sentimientos. Oh. Con ellos ya no quiero compartir 0%. Oh. Oh. Oh. en serio. Oh. Y con el auto, tú no siempre estoy al cien, Pero ahora yo no sé qué hacer. Meto mi flow para poder ver. Ey. A ver qué hay en ti A ver qué puedo coger de ti A ver qué tengo dentro de mí A ver si mi corazón tampoco un poco más por ti resistir Con el auto tú siempre estoy al cien Pero ahora yo no sé qué hacer Meto mi flow para poder haber A ver qué hay en ti A ver qué puedo coger de ti A ver qué tengo dentro de mí a ver si mi corazón puso un poco más por ti resistir. Hace tiempo no te veo y te extraño Me da la que calma este caballo El chance que no tengo oportunidad como en los otros barrios, Pero que sepa que te mundo no sé dónde tardo Y no sé si es necesario Pero me gusta hacer un poquito Padre a por tenerte a mi lado Rado de las manos y hasta crecer ha en el aire No sé cómo decirte lo que siento hoy yo se baño mis sentimientos, con el no quiero compartir ciento. Hoy no, no, no, en serio, Te lo digo mamá, si no me quieras si no tienes ganas, la vida yo me voy a disfrutarla somos casi iguales eh, no pasa nada Tengo este tema pa' que le Y con el auto tú siempre estoy al cien Pero ahora yo no soy qué hacer. Bien Con el auto tú siempre estoy al cien Pero ahora yo no sé qué hacer Me tomo un show para poder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 Debemos dejarnos ir sí. Es muy fuerte mi amor por, por ti aunque no sientas nada por mí. <ríe> no metamos trabas, vamos cero de ti <ríe> Disfruto mi vida y soy feliz <ríe> Vos disfrutas tu vida y no estés así <ríe> Si está confundida solo déjate ir. <ríe> no ir No metamos trabas, vamos cero de ti <ríe> Yo siento lo que tú no por mí. Baby vamos <ríe> cero de <tí. ríe> Como que el lambo no llega hasta aquí. Li,